saludos estimados alumnos como todos hemos iniciado nuestro estudio debe haberles parecido muy interesante la evolución de los computadores en eh, nuestro eh, en nuestros temas está incluido un tema que es muy interesante y que eh, lo hemos puesto para que ustedes tengan una información bastante concreta no vamos a ampliar el tema debido a que esto lo recibirán más adelante pero sí vamos a hacer referencia a las características más importantes y relevantes. Me estoy refiriendo a la arquitectura de von Neumann. ¿Quién fue von Neumann? Bueno, recordemos principalmente que la evolución de los computadores se desarrolla en medio de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial. Como eh, solamente se podían construir, quienes podían construir las computadoras eran los gobiernos, ya que eran muy costosas. Y el antecesor de, eh, más bien dicho, a quien se llama el padre de las computadoras es eh, Babach. Surge aquí un personaje muy importante que es von Neumann. Eh, ¿Quién fue? Un matemático húngaro, no era ingeniero en en computadores ni mucho menos eh, húngaro estadounidense que realizó contribuciones a varias áreas aquí tenemos hemos anotado la física cuántica análisis funcional, teoría de conjuntos, ciencias de la computación, economía análisis numérico, etcétera como vemos es un personaje que ha aportado a varias áreas de la ciencia se lo considera como uno de los más importantes matemáticos de la historia moderna esto lo he tomado de la wikipedia eh, a pesar de que no era quien eh, desarrolló un computador, pues es muy importante ya que él hizo unas sugerencias. Durante el desarrollo del computador ENIAC se propuso algunas mejoras que contribuyen al, al desarrollo y que la, se mantienen aún vigentes en la mayoría de nuestros computadores. Eh, en medio del desarrollo del ENIEC se hacen las propuestas pero no se llega a construir el, el computador eh, con las sugerencias de Newman solamente él, al ver que hay algunos problemas plantea unas sugerencias cuando se hacen eh, efectivas estas sugerencias hechas por Newman es al construir el computador EDVAC. ¿sí? el computador EDVAC no está referenciado en nuestra guía didáctica pero lo podemos, podemos hacer una consulta a través del internet yo he puesto dos eh, fotografías ¿sí? en el lado izquierdo ustedes pueden observar el computador ENIAC ¿sí? y al lado derecho podemos ver que es, eh, tenemos el EDVAC son muy parecidos tienen las características similares nada más que con las observaciones que hizo Newman eh, dentro de, de su arquitectura vamos a verlas más adelante y lo que les indicaba no ha sido considerado como precursor del computador, pero sí se lo considera eh, muy importante ya que su arquitectura se mantiene hasta la actualidad. ¿Cuál es esta arquitectura? Eh, podemos observar en el siguiente gráfico. Eh, esta imagen también la tienen en su guía didáctica y una explicación de cada una de sus partes. Como ustedes pueden observar en la lámina, tenemos, eh, vamos a empezar por el lado izquierdo la memoria la memoria que es donde se guardan datos sí. como vemos que está dividida en un área de datos y datos de, y un área de código la memoria sirve principalmente para almacenar eso es como, tal como lo hemos planteado en la explicación que se está dando no vamos a ir más allá eh, seguidamente tenemos el bus del sistema si ¿Sí ven que es una línea negra gruesa esto nos indica ¿sí? nos indica que por aquí se van a transmitir los datos entonces es un medio de interconexión un medio para trasladar datos de un lado a otro luego tenemos los dispositivos de entrada y salida ¿sí? todo computador mantiene esta misma arquitectura todo computador tiene sus dispositivos de entrada y salida para qué sirven para entrada de información que va a ser procesada y posteriormente para su salida, su presentación hacia el usuario y finalmente tenemos toda esta gran área que tiene estos tres, donde vemos estos tres componentes todo este gran componente se denomina CPU eh, nosotros solamente hacemos la distinción entre la eh, ALU y la unidad de control la unidad de control que es aquella que puede administrar todos los procesos que, se, que va a realizar el computador y la ALU o unidad aritmética lógica donde se realizan las operaciones como su nombre mismo lo indica unidad de aritméticas y lógicas del computador ah, en nuestro gráfico podemos ver también un componente de registros pero por ahora eso es lo que nosotros necesitamos saber dentro del, de la asignatura de fundamentos informáticos ¿Por qué es importante que lo conozcamos? Porque ahora nosotros podemos hacer la relación ¿sí? de nuestros computadores y esta arquitectura que fue desarrollada en, lo, en, mil, en alrededor de 1950, 1952. Eh, bueno, yo les invito a hacer esta comparación. A, a, Ponernos frente a nuestro computador o de nuestro trabajo y hacer la relación. No ha cambiado la arquitectura en la mayoría de computadoras. ¿Por qué digo en la mayoría? Porque existen algunos computadores, no tengo el dato exacto, que no tienen esta arquitectura, pero son excepciones. Ahora, adicionalmente a, a esta pequeña explicación, yo les recomiendo los videos que ven listados al final de esta lámina. Eh, son muy interesantes, es en una cronología de la evolución de los computadores, tiene incluido la, el, aquella propuesta de Von Neumann, ¿sí? so, cada video tiene una duración aproximada de seis minutos así que van a poder descargarlos y observarlos con facilidad. Eso es en cuanto a este tema. Muchas gracias.